Que... Oh, sí, sí. No pasa nada, eh, en general, tal y como está este póster, me gusta mucho, está bien trabajado, me ha gustado, eh, eh, lo único es que las fle la flechas estas se hacen automáticamente las del lanzamiento, la otra igual, o sea que eso... Ahí está la opción para que se hagan automáticamente. Por lo demás, la estructura y todo esto está bastante bien. ¿eh? O sea, me gusta mucho cómo lo había hecho. Eh, vaya, está muy bien. Eh, para mí es de los que más me ha gustado. Y ya está. Eh, vamos a empezar rápidamente a... Ah, y se me ha olvidado decir una cosa. Y es que a partir de esta, en esta semana vamos a poner la información para el juego Motor 1. Pensar que hay algunas personas que lo van a exponer. A la semana después de Semana Santa no, a la siguiente, ¿vale? Vamos a poner las fechas y vamos a poner las plantillas igual que el otro. Y venga, a explicar y vamos. Nosotros vamos a jugar al pie quieto, creo que todo el mundo ha jugado. Vaya, vaya, nosotros lo que vamos a hacer, va a ser para fomentar que el juego sea más dinámico y participe todo el mundo, vamos a dividir el campo en tres, en tres campos de juego. Este que sería de los conos la línea de fondo, entre cono y cono y con la línea de fondo. Y el Pies Quieto es un juego muy simple. Un jugador se la queda con balón y todos los demás se colocan en un círculo alrededor de él. El jugador del centro dirá, yo declaro la guerra ah, por ejemplo, Rafa. Rafa correrá a por el balón, que el jugador del centro lo ha lanzado hacia arriba. Él corre por el balón y una vez lo coja, que todos los demás están corriendo para escaparse de él, dirá, Pies Quieto, todo el mundo se queda con él la posición en la que estaba y Rafa puede dar tres pasos para acercarse al jugador objetivo. Coge el balón, lo tira, si consigue darle, Rafa se lleva un punto y él tiene el derecho de declarar la guerra en la siguiente ronda. Y si, por ejemplo, imagínate que ha lanzado Navir, Nabil lo esquiva, él tiene el derecho a declarar la guerra en la siguiente ronda. Pero si además atrapa el balón en el aire, consigue un punto y también tiene el derecho. Vaya. Pues bueno, venga, empezad ya. Vamos rápido. Venga, sí, sí. eh, eh. no. ah, bueno, pues, para... Vaya, Sería. Uno dos, Uno, <observing> dos, Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Creo que había que ajustar los que en, en nuestro gráfico. o sea, Que había que poner los monogotos más pequeños. Ya, sí, pero me he pillado en recomendación. Échate sí, agua, sí, échate sí, agua. Sí, échate sí, agua, échate agua. Ya, pues, ha podido. Sí, sí. Pero échate antes agua un rato, sí. y después coge el hielo por ahí por ahí por ahí 頑張りました Oh No, I mean No me veo, con la sacaron me voy a poner la cara de